Yeah, Merry Christmas, culeros. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Hoy te llegó tu regalito, Bulma. Hey, I was sucked. Make me quick. And hey, my work here is done. Ah, ok, ahí le pone a, a la comida, ok, para el almazador ¿no? <risa> <risa> Ah, o cosas ya gracias. dice, ah, ok, ah. Para una cocina mal, no sé <risa> Ya es Navidad, bola de imbéciles ¡Feliz Navidad!